¿Cómo desarrollar un pensamiento estratégico? Lo vemos, acompáñame. Negocios en Digital 1026. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Estamos arrancando la semana, el lunes 29 de agosto del 2022. Ya saben que este podcast saca eh, contenido todos los días, con toda la energía, con todas las ganas, de lunes a viernes, para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso de darse a conocer, ya sea con sus marcas personales, profesionales, sus negocios, ¿no es cierto? Si son freelance, en fin, todos ellos que quieren, pues, darse un espacio en el mercado, ¿no? Bueno, vamos a hablar. Sobre eh, cómo desarrollar el pensamiento estratégico y es que. Una de las partes, ¿no? Esto da para mucho, pero siempre sacamos, ya saben, tips. La idea es sacar pastillas, este, no más de 10 minutos como exagerado, ¿no? Bueno, eh, y antes de entrar en materia este desarrollo del pensamiento estratégico tan, tan, pero tan importante y que lo, lo que nos eh, cambiará o lo que nos diferenciará de las máquinas y de tanta innovación tecnológica será esto, ¿no? Así que, pero antes de entrar en materia, ya saben, siempre invitarles a que si tu reto es ir eh, capturando nuevos, eh, leads calificados, de generar nuevas conversaciones comerciales, de pues aumentar tu cartera de clientes con nuevos eh, clientes, esto es lo importante, ya no de tu círculo cercano, ya no de referidos, que está muy bien, pero ampliar ese círculo, pues eh, nosotros les acompañamos en este proceso de generar este sistema que te permite hacer negocio dentro de LinkedIn para ambientes B2B, viene muy bien. Echarle un vistazo a katiaman.com es las mentorías encuentran muchísima más información a través de Lead for Sales y comentarles que dentro de lo que ya habíamos hablado dentro del podcast, estamos flexibilizando nuestros servicios, vamos a sacar una gran variedad de eh, de, de tipos de, de mentorías, de cursos, ¿no es cierto?, de workshops, de membresías incluso. Esto obviamente será un proceso, pero estamos trabajando en ello, ¿no?, justamente al escuchar a las necesidades de nuestros potenciales clientes. Bueno, vamos a entrar en materia y es que, como les decía, vamos a trabajar sobre el desarrollo o cómo desarrollar un pensamiento estratégico. Y es que esto nos va a servir pues para eh, desarrollar este pensamiento, el hacer planificación estratégica, aparte de que tengas un pensamiento estratégico, ¿no? El que te ayuda a entender cuáles son los horizontes de la mente, cómo, eh, cómo trabaja la mente, ¿no? Como esto también te ayuda dentro de esa planificación a saber comunicar de manera efectiva empática porque sabemos cómo funciona pues el cerebro, no redactando propuestas comerciales. Parte de esto es lo que nosotros estamos aplicando también en nuestras propuestas comerciales. Eh, saber incluso cómo comunicar esto en redes sociales, esa estrategia que tú quieres, ese objetivo, saberlo comunicar de manera efectiva. Bueno, y para ello vamos a ayudarnos de estos, de los tres subsistemas del pensamiento que son por un lado tenemos conocimiento, por otro lado destrezas y habilidades y por tercero, tenemos las emociones. Ahora, ¿de qué trata esto, este Katia? Pues bueno, vamos a ver. El conocimiento, pues son aquellos esquemas mentales, conceptos y todos aquellos procesos que van justamente eh, a, a, a detallar cómo tú adquieres el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos conocimientos adquiridos, ya sea de manera empírica o no? ¿Sí? ¿Cómo eh, desarrollar? Y a través de estos conocimientos como tú, eh, a través de las destrezas y habilidades mentales, ¿no es cierto?, para plantear estas estrategias, para, ojo, utilizando metodologías y técnicas que te ayuden a poner en, en, en práctica estas, estos planteamientos estratégicos y luego, como finalizando de manera muy clave, se eh, al final de las emociones, ¿sí? Eh, se generan pues las, esas motivaciones, ¿no es cierto?, de esos intereses que, y esto es muy importante. Esto, aunque, aunque suene muy, digamos, muy rápido, pero estos tres proces, estos tres subsistemas son tan importantes, sobre todo este último, porque convoca o provoca a que se muevan voluntades, a, se, a que se provoque la acción. Entonces, por eso les decía que incluso esto nosotros estamos aplicando dentro de, de nuestras propuestas comerciales. Porque claro, el objetivo es ya de que informas, ya de que tienes la habilidad, la destreza de presentar la información. Luego, ¿qué emociones estás trabajando? ¿Qué emociones sabes que debes trabajar? Bueno, primero eh, tú, para eh, hacer que las cosas pasen, ¿sí? para trabajar esa, esa propuesta, ese plan estratégico, y sobre todo, cuáles son las emociones que debes eh, buscar, accionar dentro de tu público objetivo, para que se dé, para que haga, haya la acción, ¿no? para que se ejecute esa acción, entonces, ojo, el entender bien que estos tres subsistemas desde primero tengo que conocer y es que esto también aterriza a lo que ya habíamos hablado incluso antes sobre el proceso básico de venta, ¿no? Donde primero informas a través de un lead magnet, ¿se acuerdan? Luego hablábamos sobre un gancho en el cual, pues, este... Las personas pueden comprar, pasan de ser leads a prospectos a un producto mínimo viable en el cual sea una barrera de entrada fácil de entrar para tu cliente. Y luego, pues, eh, con el producto final, ¿no? Y esto es con las emociones para que se generen esas acciones. Si, por ejemplo, una de, las, de tus estrategias al final, dentro de hablando del, del proceso de venta, que también los, les voy a dejar en las notas del programa, habíamos hablado sobre... Ese high ticket posiblemente, ¿no? Entonces, para que se produzca una venta high ticket, sí o sí, tienes que mover emociones. ¿Qué emociones son las que estás activando hoy por hoy? ¿Cuál es ese pensamiento estratégico que vas a desarrollar el día de, de aquí en adelante? Como les decía, esto nos diferencia de las máquinas, ¿no? Y de toda la tecnología que vino a reemplazar muchas cosas. Así que, sin más, les dejo con estas reflexiones. Arrancando la semana, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana de ven. tenemos una entrevista con Edgar Varela, gerente de, más bien dicho, hablando sobre cómo ser gerente sin estudios. Si saben que este contenido es interesante, pues por, por favor compártanlo, compártanlo a sus eh, colegas, amigos, sí, familiares, en fin. Dejen sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast, que esto nos ayuda un montón para seguir eh, pues, proponiendo estos, estas pastillas, estos eh, eh, know-hows que nosotros brindamos. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Se les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.